Un hombre murió electrocutado este lunes al hacer contacto con un cable de alta tensión en momento que laboraba en una finca en el municipio de Salcedo. Se trata del nombrado Rafael Amauris Ortega, de 31 años, residente en el sector El Rancho de esa ciudad. Ortega Parra pereció a causa de descarga eléctrica, que la recibió en momento que se encontraba midiendo una grasa para hacer alimento de gallina, al subirse a un tanque de metal con una varilla en la mano, hizo contacto con el tendido eléctrico. El hecho ocurrió pasado a las 12 del mediodía de hoy, con una finca ubicada en la calle principal del sector Altos de Piedra, propiedad del nombrado Félix Isiano, donde el hoyo Ciso laboraba como encargado de las granjas. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.